muy buenas a todos amigos de youtube hoy vamos a ver cómo funciona google lens en nuestras búsquedas antes solo google permitía que google lens estuviera en las búsquedas de las imágenes para ver la nueva función de google lens eh, van a entrar a su navegador ahora google lens eh, puede aparecer en todas las búsquedas, estamos buscando cualquier artículo, vamos a hacer una prueba, vamos a buscar algo mm, Vamos a buscar lo típico de siempre, vamos a buscar ciencia En este caso, eh, para buscar con Google Lens, teníamos que ir a una imagen o darle aquí en imágenes ahora google lens nos permite buscar en cualquier parte que tenga una imagen vamos a ver si esto tiene una imagen entonces como esto tiene una imagen y está en wikipedia no importa en qué página esté lo siguiente que vamos a hacer es dar clic derecho y automáticamente vemos que dice buscar Imágenes con Google Lens. Ahora de esa forma podemos buscar más información sobre esa imagen que estamos viendo y si le damos vemos que abre un apartado solo de Google Lens y nos da información nos da imágenes similares porque eso es lo que hace, se basa Google Lens en hacer imágenes similares en cierto momento da una que otra reseña y como pueden ver aparecen precios y cosas así dependiendo el tipo de imagen y esto es parte de las novedades nuevas de Google Lens, vamos a buscar otra cosa, vamos a buscar un personaje de alguna ciencia ficción de un anime, vamos a buscar a Tanjiro, vamos a buscar de él, ustedes pueden buscar lo que ustedes consideren buscar no es necesariamente lo que yo busco cualquier cosa no importa la página o la oh, oh. no importa la página que estén buscando lo importante son las imágenes google lens solo trabaja con imágenes entonces van a hacer lo mismo van a hacer clic derecho sobre la imagen y aparece el apartado de buscar con imagen con google lens le dan clic y abre un apartado de Google Lens donde aparece eh, una breve reseña del personaje y aparecen imágenes similares de este personaje eso puede ser de muy gran ayuda para nosotros también tenemos dos también tenemos dos también tenemos dos opciones podemos buscar en nuestro dispositivo ya que estamos en el apartado de Google Lens le podemos dar y buscar en nuestro ordenador o arrastrar la imagen aquí vamos a hacer otra prueba vamos a buscar algo que tengo en descarga vamos a buscar algo que tengo en descarga vamos a buscar esta imagen que tengo en descarga eh, tenemos que esperar que suba google lens eh, puede cargar imágenes para mí google lens eh, es un poco más efectivo que google imágenes busca mejor e eh, indexa mejor las informaciones entonces ya que subimos la imagen Vamos a ver el año, vamos a ver todo relacionado con esa imagen, entonces vemos otra parte que dice, si no se encontró lo que buscas vuelve a intentarlo con Google Imágenes, vamos a probar Google Imágenes para que puedan ver la diferencia, aunque este video se está centrando solo en Google Lens la nueva función que tiene Google Lens en nuestro buscador. Entonces vemos lo que nos sale, nos salen videos. El que se sienta cómodo buscando con Google Imágenes, con Google Lens puede hacerlo. No se va a juzgar el método de búsqueda. Cada quien busque como le guste. Pero en mi caso me gusta buscar usando Google Lens. Creo que con estos ejemplos eh, pudieron entender cómo funciona Google Lens, cómo indesa la información. Solamente tenemos que cliquear una imagen y listo. Con eso, Google Lens hace nuestras búsquedas en cualquier página que estemos buscando. A veces no tenemos información de, de una imagen y podemos. Eh, ver información de esa imagen que tenemos en esta página que estamos buscando y podría ser de mucha utilidad es cuanto a este vídeo hasta la próxima